Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix. Me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde. Último tramo de Mix, esta columna que siempre esperamos todos los miércoles con Ernesto Tinoco, a quien le damos la bienvenida a la tarde del magazine. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Hola Cari, hola a todos los que nos escuchan. O Sabes que cada vez que entro me da risa, cada vez que te digo mencionar el apellido. ¿Por qué? Porque yo sí, le dije... Siempre y si no, okay. con la, cuando bien ya lo tengo incorporado. Sí, sí, sí. Pero me quedé con lo del apellido y, y, y lo que te costaba. ahí bueno, era parte, tan Sí, parte de esto de, de cómo nos comunicamos, ¿no? Y con qué conectamos cuando nos comunicamos también. Porque a veces el cerebro nada nos dice lo que queremos decir en palabras. Y, y, y tenemos que usar lo que es la PNL y la memotecnia para, para buscar esas cosas que nos anclan a algo que nos trae pero bueno, contento nuevamente de estar aquí en, en este espacio con ustedes para traerles todo esto de cómo eh, el lenguaje y el discurso nos conecta con la realidad y con el crear cosas nuevas y con el darnos cuenta de qué también nos están diciendo para saber cómo seguir. Totalmente. A mí me impactó esto, ¿no? Cómo vas a relacionar un discurso eh, con la pobreza, no, eh, esto de la propiedad privada, eh, lo que quizás toda persona eh, quiere tener su propiedad, esta invasión a la propiedad privada y de repente que tenga que ver esto con la, con la pobreza, este discurso que hasta máximas autoridades ¿no? de, del Vaticano hablaron de la propiedad privada que no, no lo esperábamos de esa manera, o por lo menos a mí me sorprendió y, y que vos lo relaciones con la pobreza. Por eso me interesa mucho escucharte. Y, y sí, bueno, después de oír el, el comentario que hizo el Papa, diciendo que la propiedad universal estaba por encima eh, de la propiedad privada y que la propiedad privada era algo secundario. Este, ¿cuál es, cuál, ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Qué es lo que quiere decir? Y entonces empezamos a analizar todo ese discurso. ¿Y a quién se lo está diciendo? Porque... Si yo tengo carencias, y aquí viene el tema de la pobreza, si yo tengo carencias, y a mí una autoridad de esta envergadura me está diciendo, porque quiera decirlo, o lo que él piense, me está diciendo que la propiedad privada es secundaria y que todo es propiedad universal, que es lo primero que yo voy a pensar, que yo me merezco que el otro me dé lo que sea de él, aunque yo no lo haya trabajado. Entonces, aquí empieza el tema de cómo interpretamos la palabra y el cuidado que hay que tener. No entiendo cómo una figura tan importante puede hacer un comentario tan banal cuando estamos claros y sin no ánimos de criticar a la iglesia. La iglesia es uno de los entes mundiales que más tesoros tiene y sabemos que son patrimonio cultural de la humanidad y que etcétera, etcétera, etcétera y que debo reconocer que a mí me llevó años en aceptar esto de que de, a través del karma y que cada uno tiene lo que, lo que corresponde en esta vida, entender el karma y entender de qué manera el Vaticano no se desprendía de semejante riqueza. Eh, me costó muchos años y, y muchas filosofías estudiar y leer, para entender que, que correspondía. Así que, con lo que dijo, me digo, ¿para qué estudié tanto? ¿Para qué leí tanto? Porque al final ahora yo no lo entiendo, no lo comprendo. Pero claro, hay que entender que el pasado es historia, y la historia se dio y sucedió como es. Y la historia no podemos traspolarla y traerla al presente para entonces empezar a, a, a exigir cosas podemos cambiar lo, lo que este, se está haciendo actualmente, es decir, si no nos gusta algo del pasado y se sigue repitiendo, bueno, hay que darle el cambio, pero no trayendo culpas del pasado y entonces queriendo cobrar esas culpas de manera de que tú hiciste esto y ahora tú me lo vas a pagar aquí, aunque hayan pasado 100 años, 200, 300 años atrás, Entonces, por eso mismo, estemos claros también que si todos estos tesoros no estuvieran en manos del Vaticano, hay que saber en manos de quién estuvieran y capaz nadie los pudiera disfrutar. Entonces, aquí es donde vemos los discursos. Pero el tema no va tanto allá, sino lo que ese discurso le está diciendo a la gente que tiene carencias. Y entonces lo vemos replicado en infinidades de presidentes que necesitan controlar. Y cómo controlan los gobiernos, sean de derecha o de izquierda, a los pueblos desde la pobreza. Era lo que hablábamos la semana pasada que al tener carencias, al, tener, eh, al no tener cubierto las necesidades básicas con las que el ser humano se conecta, que es comida, educación, vestimenta, un techo donde vivir, al no tener cubierto eso y al entender de que hay un gobierno que me tiene que resolver ciertas y determinadas cosas, y aquí también vamos con lo que es la responsabilidad ciudadana, el me tiene hay que cambiarlo por el me gano, porque también Pero hay sí, mucha perdón. gente por el me gano. Por el, el, el esfuerzo del trabajo. Realmente los presidentes y las instituciones y el Papa no debería decir, bueno, la propiedad privada es secundaria. No. Aquí todos vamos a esforzarnos, vamos a luchar, vamos a trabajar, vamos a construir para tener. Ese debería ser el discurso. Claro. Desde mi trabajo, desde mi esfuerzo, yo construyo y tengo. Pero es más fácil controlar cuando yo te hago víctima y te hago necesitarme. Entonces es muy cómodo estar viviendo en la no opulencia y decirle al otro, este, la propiedad privada es mala, porque en ese discurso de la propiedad privada, el que no tiene entendimiento de por qué se dice y por qué se habla de propiedad universal y de propiedad privada a nivel secundario, porque lo que quizás podemos interpretar en el discurso es que, bueno, propiedad universal, digamos, propiedad universal son todos estos espacios públicos que el gobierno debe darnos a todos y que todos debemos disfrutar, museos, teatro, biblioteca, eh, patrimonios culturales de la humanidad, el planeta en general. Eso, en nuestra estructura social, vendría siendo el patrimonio universal. Pero la propiedad privada es lo que yo me gano con mi esfuerzo esfuerzo sea de donde sea y venga de donde venga, porque okay, aquí podemos caer en el discurso también de que hay corruptos, que se robaron el terreno, de que para de contar, hablemos de, de lo que es la responsabilidad de nosotros, desde el esfuerzo del trabajo, nosotros construimos nuestras vidas, mientras más nos esforcemos y mientras más seamos responsables de eso, tendremos ciertas y determinadas cosas, porque estamos claros que nada pasa por casualidad, las cosas que pasan Pasan porque nosotros estuvimos en ese momento, en ese lugar, y accionamos de alguna u otra forma. Y aquí cae esto de que, aunque yo no haga un acto de, de, de movimiento y me quede estático, eso también es una acción. Entonces, estamos en, en ese proceso. Pero, ¿qué, qué, qué, ¿qué está diciendo este discurso de bueno, la propiedad privada y la pobreza? Bueno, es decir, hay mucha pobreza, Acabemos con la propiedad privada y repartamos, la no llegamos a lo universal. Eso es lo que hay detrás de ese discurso. Y los gobiernos populistas que están por detrás, que se sienten apoyados por esta figura, que representa una iglesia que no puede hablar tan sutilmente y decir cosas porque se le ocurrieron, sino que también tiene que ver en un entorno cómo eso puede impactar en, en general en la cultura mundial agarran ese discurso y dicen, bueno, sí, la propiedad privada, y vemos entonces las tomas que hay de terrenos privados de personas en infinidad de países. Claro, porque Pero, es su responsabilidad, porque la gente va a acomodar según la circunstancia que está viviendo, estas tomas que vos estás hablando, y ahora ya están justificadas porque el Papa dijo, entonces quizás no dijo directamente vayan y... Y apropia en una propiedad Sino que de repente lo insinuó A través del discurso y, y es grave Es grave realmente Más allá de la situación que estamos viviendo Claro, lo que hablamos la semana pasada La responsabilidad de lo que hay por detrás del discurso Cuando yo voy a dar un discurso Y tengo que entender Que el discurso tiene siempre Un significado Y una idea por detrás Y que yo tengo que y si lo voy a dar de manera consciente y de manera responsable, tengo que saber cómo eso va a impactar en cada uno de los públicos a los que le va a llegar ese discurso entonces obviamente eso que toca decir para mí, bueno, el papá estaba hablando que yo tome propiedad privada porque la propiedad tiene que ser universal, entonces vamos y tomamos y aquí empieza el problema eh, que hay gobiernos que apoyan también esto, pero no son tierras que el gobierno normalmente tiene Valdía, que no las tiene productivas, porque estamos claros que hay tierras privadas y tierras públicas. Esas tierras privadas en algún momento fueron públicas y por ciertas características se fueron haciendo privadas. No voy a entrar en los temas de corrupción porque también hay muchas cosas, pero de una manera u otra hay tierras privadas. Y normalmente las tierras que toman no son las tierras ni de los políticos ni de los grandes empresarios sino de las tierras de los pequeños, de los que con esfuerzo han logrado construir un pequeño espacio para tener una pequeña tierra y capaz poder construir una urbanización o poder algo. Y aunque suene injusto, este es el sistema en el que estamos viviendo. Y el sistema, si no lo cambiamos de base, este, y desde la normalización y el respeto por todo, entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo tenga mi casa y quiera venir otro, que esté en la situación en la que yo estuve, para ocupar ese terreno, el otro también tiene derecho de ocupar. Y entonces, si nos vamos a volver a la anarquía total. Si tú ocupas, yo ocupo, yo te ocupo, tú me ocupas y así vamos. Entonces, el discurso tiene que tener más responsabilidad a la hora de tal decirse. Tal y tal ahí cual. radica el tema de la pobreza. ¿Por qué mantienen al pueblo pobre? Porque es la única forma de controlar a los pueblos. Hacerlos dependientes de la figura. Y aquí cae, bueno, un tema capaz que para muchos, y, y bueno, capaz lo pueden escribir o no, pero, ¿también qué nos dice? ¿Cuál es el discurso de nuestra iglesia? Desprendámonos de todo bien material, porque el, el, el llegar al cielo va a ser, y está dicho en, en infinidades de versículos y todo, para aquel que no posea lo material. Pero claro, estos son parábolas, son versículos, que lo que te quieren hacer entender es que no necesitas de nada material para llegar al cielo, que con lo espiritual basta. Pero en este mundo en el que vivimos, y con las interpretaciones y el mal uso del lenguaje que tenemos, lo que se entiende es, el rico jamás va a llegar al cielo. Y tenemos ese que decía que más, más fácil pasa por, la, por el hueco de una aguja, un pobre que un rico, no recuerdo bien cómo era el dicho. pero este, No lo conocía, Ernesto, ese eh, dicho. Vamos lo voy a buscar, lo voy a, podrán... a buscar, pero no lo recuerdo. Ahorita bien Pero de, algo decía, decía, más fácil pasa por el hueco de una aguja, el, un pobre que un rico. Pero estas cosas no se refieren a riqueza material. Todo lo que nos habla nuestras religiones y nuestras culturas son a las riquezas espirituales, no en lo material. A que nos desprendamos de lo material para tener riqueza espiritual. Pero eso no quiere decir que no haya respeto por, lo, por la propiedad. Eso no quiere decir que no haya respeto por lo que atesoramos. Sí. Para otras culturas, llegar a Dios significa trabajo. Y el trabajo genera riquezas. Y mientras más trabajo yo dé y más riquezas, yo genere más me mensaje a Dios. O sea, hay también religiones distintas. Pero ¿qué es más responsable? Decirme, bueno, esfuérzate, esfuérzate, trabaja. Y vas a tener cómo llegar acá. O sencillamente espera que yo te lo dé. Porque tienes que depender de mí para que llegues ahí. Y aquí es donde empieza este juego de, bueno, ¿cómo este discurso de la propiedad privada es secundaria y la pobreza sean de la mano Porque yo decirte, la propiedad privada es secundaria. Tú que eres pobre, dependes de mí. Tranquilo que yo te resuelvo esto y te puedo tener 100 años allí diciéndote que te lo voy a resolver y te voy dando día poquito, pero nunca te lo resuelvo. Es fuerte Entonces, que es. Escucharte realmente eh, es fuerte porque es una realidad eh, que tal vez no queremos ver, pero esto es lo que está pasando y aunque vos a veces te cuides con tus palabras, que no quieras caer en esto de, de nombrar a los políticos, o, o de repente a diferentes religiones, porque hablamos de algo general, lo que pasa es que son todos iguales, en los discursos manejan todos igual, puede ser mejor, peor, no lo sabemos, pero es, son iguales, y, y tener a un pueblo pobre, o, o que no crezca, y por eso yo estoy como con respecto a la educación, ¿no? Eh, yo no quiero un pueblo que no tenga educación, no quiero a los chicos en las casas, son los, que, los menos afectados, y es para todo esto que vos decís, para entender un discurso, una persona o una criatura preparada va a entender lo que le están diciendo, va a hacer frente a, a esto que le quieran meter o engañar, cuando le hablen de, pro, de pobreza, cuando le hablen de riqueza, cómo, cómo discernir estas cosas. Entonces, realmente tenemos que defender la educación en nuestro país y, y hacernos cargo de lo que la gente está diciendo, desmascararla, ¿no? De una manera. Eh, no me lo creí. La, edu la educación es crucial en, en todo sistema. Y creo que es la base realmente de, de nuestra sociedad. Estemos claros también que la educación, como la conocemos hoy en día, tiene muchos años de retraso. Es decir, se ha descubierto, se han hecho muchos avances desde la neurociencia, eh, desde la, la cuántica, y para de contar, en donde está, entendemos de que la inteligencia no es solamente eh, cuantificable y gramática, esa inteligencia que nos enseñaron que era matemática y castellano, y listo. Es decir, lenguaje y le, le, lenguaje... Verde, eh, escrito eh, de idioma y el lenguaje de los números, decir, sino que hay cualquier cantidad de inteligencias que van por encima. Entonces eh, se hablan de cinco tipos de inteligencia eh, en, en este mundo de estas nuevas tendencias y se ha dado cuenta de que las, las generaciones han ido cambiando y han generado cambios en el, en el mundo y que a estas generaciones que están hoy en día como tienen tanta llegada desde muy temprana edad a la información globalizada del mundo, es más difícil controlarlo. Entonces, los sistemas de control, desde la neurooratoria y desde, la, desde las neurociencias, son mucho más fuertes y presionan mucho más para seguir controlando eh, lo, lo, que, lo que se quiere controlar desde los gobiernos. Y, no, y ojo, no estoy diciendo que los gobiernos son unos grandes monstruos, porque así también los podemos, y no sino que sencillamente tiene que haber equilibrio. En la sociedad tenemos que empezar a generar equilibrio. El político y los gobiernos están puestos allí y son empleados del pueblo. Y que podríamos entrar en ese discurso, bueno, porque el pueblo y el pueblo y el pueblo. ¿Quién carrizo es el pueblo? El pueblo es un, un nombre que se generalizó en muchos discursos políticos para referirse a aquello que yo controlo. Bueno, ¿Cómo? pero te lo dejo picando esto eh, claro. del pueblo, porque quiero que, que nos explayemos mucho más. Te propongo entonces que para el próximo miércoles me hables de pueblo. Hablemos de pueblo entonces el miércoles que viene. ¿Quién es el pueblo? ¿Y para qué nos sirve el pueblo? ¿Qué pero si, el hay pueblo? Que, si hay que tener claro esto de que eh, estos discursos que se están dando, tenemos que exigir que sean de manera más responsable. Y los que tenemos algo privado, porque algo privado es sencillamente tener un carro propio o tener una casa que me costó esfuerzo, es defender y hacerle entender al otro de que no me puedo venir con un discurso de que la propiedad privada es secundaria, porque yo me esforcé para tenerla. Y todos tenemos la oportunidad. Y ahí es donde radica que los gobiernos tienen que generar oportunidades. Vuelvo ese, a lo mismo. El, que ese es otro tema, ¿no? Que es que, otro tema. Que, Eso que de que, que uno no debe... Está. Uno no debe dar el pescado, uno tiene que enseñar a pescar. ¿Y cómo se hace eso? Te vienes conmigo, yo te doy tu primer pescado, pero te doy también la caña y nos vamos a ir juntos. Y aquí yo te voy a enseñar a lanzar, a poner la carnada en el anzuelo y vas a empezar a sacar tú tu propia comida. Bueno, esa es la idea, ¿no? Eh, que, que no eh, estropear... Eh. Eh, propiedades, sino de repente ganar, que le den un lote, que puedan llegar a construir la gente, que tenga su vivienda y bueno, que lo pague 30 años, no importa, pero que, que sea obviamente que esa plata vuelva al Estado, en lo que el Estado lo está. Lo que fíjate, en algún momento lo podemos traer desde, desde estos discursos que, que están muy criticados hoy en día desde la, desde la izquierda, lo que es el Estado bienestar, que fue un concepto creado por Marx y que se maneja dentro del manifiesto comunista y para eso. Los países socialistas europeos usan el estado de bienestar. ¿Y cómo funciona? Bueno, yo te voy a ayudar como gobierno, te voy a ayudar en educarte, te voy a ayudar a darte, este, un, a conseguirte un trabajo, a hacerte productivo. Pero una vez que ya tú tengas esto, que es un periodo de tiempo en el que se establece, tú vas a empezar a devolverle al gobierno eso que el gobierno te dio. Obviamente no te van a acribillar con millones de impuestos y cosas, no. Va a ser no. un aporte, capaz no lo haces a, a nivel monetario, porque no da la cantidad de lo que ganas para mantenerte, y sino, pero tienes que hacer trabajo social. Y eso es lo que habla el Estado Bienestar. Bueno, eso lo, lo conocemos por el país del norte, ¿no? Que, que es así, que le paga los estudios a los chicos, que tiene todo, bueno, como la salud y, el, y la educación. <risa> así que, eh, bueno, después lo vamos a ampliar también. Claro, Ernesto, claro. muchísimas gracias, me quedó más que claro, duele, duele entender también, como lo dije al principio, pero bueno, esperemos que, que esto sirva y que llegue a quien tenga que escuchar los discursos de una manera diferente de ahora en más. Así es, claro. sería bueno tener un, un debate de estas cosas, porque capaz en el futuro todo esto se va abriendo y... Y lo vamos ¿Vos a logrando. Querés, vos querés un debate, te armamos un debate. No hay ningún <ríe> problema, lo pedís lo tenés. Bueno, genial, genial. Y bueno, gracias nuevamente por el espacio. Un día más, un espacio más. Y la idea es esta, es cambiar la forma en la que pensamos para poder en sí entender cómo estamos viviendo y hacia dónde claro. tenemos que ir. Tal cual. Gracias, Ernesto. Un abrazo grande. Gracias, Cari. A vos y a todos los que nos escuchan. Chau, chau. Y así pasó Ernesto Tinoco por la tarde del Magazine. Quédate con nosotros, último tramo, después se viene Impacto Inmobiliario con la conducción de Gisela Costa. Ya venimos.